Buenas noches amigos, espero que se encuentren bien. Les saluda Ulises Rodríguez y estoy feliz de presentarles los sorteos nocturnos para hoy martes 31 de enero de Lotería Electrónica. Gracias por su fiel sintonía. Los sorteos serán certificados por la auditora Lendadi Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba, el Faro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Queremos exhortarlos a jugar de manera segura. Primero, juega responsablemente. Segundo, juega dentro de tu presupuesto. Y tercero, compra tus boletos solo en comercios autorizados. No permita que sea una víctima de fraude. Ahora te pregunto, ¿qué harías con 653 millones de dólares? ¿Ya lo pensaste? Pues mañana miércoles tú podrías ser un nuevo millonario con Powerball. Juégalo con Powerplay y Doubleplay. Y Lotto Cash mañana te espera con 640 mil dólares. Haz tu jugada añadiendo multiplicador que aumenta hasta cinco veces tus premios menores. Y con doble revancha que está en 185 mil dólares.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 ...es el 9... ...segundo número... ...es el 1... ...el número ganador de Pega 2 de esta noche es el 9-1... ...el 91... ...y pasamos a Pega 3... ...mucha suerte... ...y pendiente que viene el primer número... ...y es el 9... ...segundo número... ...es el 1... ...y tercer número... Es el 8. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 918. El 918. Y pasamos y concluimos también con Pega 4. Mucha suerte si jugaste Pega 4, boleto en mano. Y pendiente que aquí viene el primer número y es el 3. El segundo número. Es el 4. Tercer número. Es el 6. Y cuarto número es el 7. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 3467, el 3467. Estos han sido los números ganadores de la noche de hoy. Te invito a nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Te esperamos mañana miércoles a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme, que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Cando de nuestra programación por WBRTV San Juan, WIBMTV Mayagüez y WSETTV San Juan 11 Mayagüez. Saludos y bienvenidos a otra edición de Noticeis Especial, hoy dedicado al tema del cáncer. Y es que este próximo 4 de febrero es el Día Internacional eh, contra el Cáncer, que sigue siendo una de las enfermedades más prevalentes y que además eh, es una de las principales causas de muerte en el mundo entero y también en Puerto Rico. Así que es importante orientarnos sobre este tema y además saber que hay tratamientos, hay investigación, y también hay esperanza. Así que nuestros invitados nos van a ayudar a poner esto en contexto y eh, orientarnos sobre el proceso. Así que le doy la bienvenida a nuestros invitados, a Zaira Rodríguez, quien es la coordinadora de la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer en el Hospital Oncológico, doctor Isaac González. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y ya prontito vamos a saber cuál es la función de la Liga contra el Cáncer y todo lo que hace Saira y su grupo. También nos acompaña Lisbeth Robles, coordinadora de educación clínica, eh, también de la institución. Gracias Buenas por noches. acompañarnos. Buenas gracias. noches. Y el doctor y Abdiel Pérez González de Pan Oncology. Es eh, clínico y además investigador. Y esta organización ha hecho una labor increíble durante los pasados 75 años así que agradecemos que está aquí con nosotros. Saludos, muy buenas noches. Bueno comencé señalando verdad que el cáncer lamentablemente sigue siendo una de las primeras causas de muerte en el mundo entero pero también sabemos que ha progresado muchísimo el tratamiento el diagnóstico verdad y la forma en que podemos eh, sobrevivir estas condiciones así que quisiéramos comenzar un poquito sobre las estadísticas en puerto rico sé que no están quizás actualizadas al 2020 siquiera pero cuáles son las más recientes que tenemos 2018 las de 2018. La que tenemos 2018. Que miden un periodo como de cuatro años. Cuatro años hacia atrás. Okay. Y, y, y sabemos por qué tenemos de ese periodo, porque sabemos que hay un registro de cáncer en Puerto Rico, que es una legislación de avanzada también. Sí, este tenemos tenemos ¿verdad? el registro, pero lamentablemente no se está llevando a cabo, verdad este, recopilando la data correctamente en las diferentes instituciones hospitalarias. Claro, la eh, esos datos son importantes, verdad pero no es más importante que el paciente y el servicio al paciente, que es lo que hace SAIDA también a través de la organización que preside. Si nos puede hablar un poquito de qué es lo que hacen ustedes y desde cuándo funcionan. Pues yo estoy en la institución desde el 2013, eh, me dedico realmente, coordino todas las actividades de prevención que se dan en el hospital. Y mi mayor programa se llama Oncológico sobre ruedas, así que yo transporto,